¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Habéis jugado mucho? Porque yo no he jugado una mierda. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a Crash of Cards. Bueno chicos, como ya sabréis, hay sitios en los que sale la actualización mucho antes y otros en los que salen más tarde. Esta vez me ha tocado de que me salga muy muy tarde, ¿vale? Muchos de vosotros... Ya habréis jugado, estoy abriendo el juego por primera vez Me he levantado esta mañana, he visto que lo podía actualizar Imagino que ya muchos de vosotros lo habréis visto Pero sé que os gusta que yo suba el vídeo Voy a reaccionar por primera vez a lo nuevo que trae Vamos a abrir esta cajita Ojo que no me he quedado quieto sin hacer nada Que mirar las monedas que tengo por ahí Para ir a por ese nuevo coche fusionado Que hace falta un coche nuevo Ese coche es una rueda chicos No es esta rueda y nada, ya haremos una apertura mañana Tenemos este coche coche que, que es épico, se llama Supernova chicos eh, eh, eh. Puede usar agujeros negros como agujeros de gusano No tenemos las gemas Haremos esa gran abertura para ver si nos llega Comprarlo No nos tendremos que aguantar un poquitín hasta tener esas gemas Vamos a ver en la tienda No hay pintura nueva Todo sigue igual por aquí, Marte, lo mismo. Bueno, nuevos coches. Está esta rueda, que es coche común. Coche oculto, que me parece a mí que no hay. No hay. Ya os vale, Crash of Cars, ya os vale. Y coches raros, vamos a ver. Habrá alguno, imagino. Que creo que es una tarta o algo he visto por fotos. Un poco raro. Vale, está el sillón reclinable que este sale en máquinas, normal y está este, que no sé cómo se llama, porque no lo pone y se necesitan 100 tartas no sé, he visto muchas fotos, muchos comentarios de que la gente, bueno, no sabe cómo conseguir ese coche realmente ya lo investigaremos, sabremos cómo se consigue está Supernova, coche épico y coche legendario que no hay porque si no aparecería en la tienda para comprar como veis han cambiado la animación bueno, nos pone ahí debajo de donde pone transformable legendario, veis que hay como un más, como que se le puede dar más poder a ese coche. Lo veis aquí en el barco pirata lo podemos subir más niveles, un par de niveles más, ya lo sabéis, que legendarias a nivel 3 como máximo. Y bueno, ¿qué os parece si nos metemos en el nuevo mapa? Nuevo mapa que se llama Campo de Dulces y vamos a echarnos una partida. Sobre todo, yo es que no he visto... De esto sí que no he visto nada. Está muy chulo, chicos, el mapa. No sé cómo, cómo será de grande, pero... Vamos a verlo, ¿eh? Vale, por aquí te resbalas. Por aquí nada, por aquí nada. Hay muchos objetos los cuales romper. Vamos a ver esto. Cogemos las coronas. Me imagino que el trozo de este es de tarta. ¿eh? Joder, ¿qué ha pasado? ¿Qué ¿Cojones? ¿Sabéis eso qué es? A ver. Tiro esto. Creo que le hemos quitado vida. No estoy seguro. Pues bueno, si me dejan también los pesados estos. Joder, macho. A ver, que me van a matar. A ver. No le baja mucho la vida, digamos, eh. A ver. No me dejan, no me dejan. ¡Ojo! Como veis, se le quita daño. Pero le baja súper poco. Tenemos que darle varios golpes, eh. Vamos a intentar romperlo. Sin que me mate como antes. Buena. Buena. Bueno. Pues podría estar así un buen rato, eh. Y ahí, ahí. Darle. Darle. No está nada, ¿eh, chicos? Esto ¡Uuu! Uh. Ya No te da, Gorone Pues ya estaría Vale, y lo de los trozos de tarta Sí que me lo tenéis que dejar abajo en los comentarios Porque realmente es que no tengo ni idea, ¿eh? Tampoco es que se rompan No sé exactamente qué es lo que habrá que hacer bueno chicos dejadme abajo en los comentarios si, si sabéis lo que hay que hacer realmente con esos trozos de tarta y ya lo, lo leeré yo lo que me digáis y bueno <coughs> pintura no sé qué más pinturas especiales no, no hay ninguna por lo que podéis ver pues eso es lo nuevo que hay chicos unos coches unos, bueno, unos buenos coches eh, más el nuevo mapa. Nuevo coche fusionado. No he leído muy bien todo lo nuevo, pero vamos que... Hay cositas nuevas, chicos. Ya era hora de que Crash of Cars trajese una nueva actualización. Yo me he puesto aquí a abrir máquinas y abrir nada, chicos. Para redondear a 80 No sé si Haré la apertura mañana O pasado Para conseguir ese coche de rueda Y todos los nuevos coches que han salido Pero sobre todo ese coche de rueda Para poder fusionar el nuevo coche Que he visto que está muy chulo Es el que sale en la pantalla de carga Al abrir el juego Y creo que su habilidad es Derrapar o algo así Bueno, está muy chulo tiene que ser rápido, tiene pinta de ser muy rápido. Y bueno, hasta aquí el vídeo chicos. Vale, nos vamos con esos pocos coches abiertos, 70 gemas. Que también hay que conseguir este coche supernova. Por aquí puede usar los agujeros negros. Ni idea, chicos. Bueno, me gustaría dejarseis un gran like, chicos. Perdón por la espera, pero es que. Lo he actualizado hoy. Subiré el vídeo hoy. Cuando suba el vídeo, es que hoy me ha salido la actualización. Y nada, un like y suscríbete. Que mucha gente de la que me ve no está suscrita al canal, chicos. Y Killers of Cars vale la pena suscribirse abajo, chicos. Lo dicho, nos vemos mañana muy pronto con un nuevo vídeo. Adiós.